Díganme sí, si se escucha, si que hay alguien todavía Bueno, todavía no hay nadie Vamos a darlo unos minutos ¿Quieres avisar por Discord que ya estamos en vivo? Buenas, ¿se escucha bien? ¿Le llega bien el audio? ¿Se escucha? ¿Cómo están? buenas Buenas Ahí ya tengo todo listo iniciamos unos minutos tarde porque no podía faltar un desperfecto técnico en nuestro stream pues generalmente es el día de, del DM de responde pero como imagino que ya saben cambiamos la metodología y vamos a usar el último miércoles del mes ¿Algo? se escucha ahí? a ver si me pongo el micrófono más cerca ahí, va. ahí tal vez se escucha mejor o oh, más por acá Opa. hola ahí mejor Voy. Eh, como venía diciendo generalmente hacemos el tema responde por youtube pero cambiamos la metodología y quería implementar un pequeño taller de world building o de creación de mundos como para jugar un rato con la audiencia eh, ¿Quieren que les baje un poco el volumen de la música? ¿Se puede hacer? ¿Y me subo el micrófono a mí? Eso no hay ningún problema <risa> Sí, sí, la música de que estamos usando ahí es el, la música de Ya Volvemos eh, Porque sentimos que se, se apreciaba poco durante el Ya Volvemos del stream Que son unos minutos eh, por semana, así que ¿Por qué no ¿Por qué no usarlo acá también? Bien, volvamos a lo nuestro. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy acá? <ríe> claro, Bien. No, no sé exactamente cuánta gente hay, pero es genial que estén todos acá, está buenísimo y vamos a charlar un poco sobre, de nuevo, lo que vamos a hacer hoy. El último miércoles de cada mes vamos a hacer este taller de creación de mundos en el que, en conjunto con la gente que esté acá en el chat durante las sesiones, vamos a ir agregando detalles a un pequeño mundo mapa que vamos a hacer entre todos. Yo tengo algunos métodos, algunas técnicas, algunos tips que suelo usar, que seguramente usé durante la creación del mundo que jugamos en el stream, así que quiero compartir eh, detalles y cosas que uso yo vamos a... mi idea no es hacer todo yo también quiero, voy a ir pidiendo ideas del chat así que si quieren participar estaría estaría genial a ser más comunidad y vuelta más relajado que, que cualquier otro de los streams que hacemos porque incluso el DM eh, el DM responde Llega un punto donde se vuelve, digamos, eh, bien ágil, ¿no? Cuando hay muchas preguntas y yo tengo que andar respondiendo sin parar No tengo mucho tiempo para detenerme en cada una Y trato de responder lo mejor que pueda cada, respuesta, cada pregunta Pero acá va a ser, bueno Necesitamos un nombre para el mundo, tiren ideas Y ahí, entre todas las ideas, saco una que, que me parezca Y va al documento Así que voy a pasar a mostrarles No sé escribir a estas horas, bueno disfrutando, no hace falta a ver, eh, ¿qué tenemos acá? Esto es un, un documento más o menos exactamente, perdón, casi igual a los que uso yo. Los que uso yo son un poco más desordenados. Tengo un método que es el método León, que me entiendo yo solo, así que no sirve. Tengo que ordenarlo mejor, así podemos compartirlo entre todos. Entonces, de todas maneras es más o menos lo mismo. Esto, como ven acá, eh, un título rápido que después le vamos a poner el nombre del mundo, ahora cuando empecemos y después son puntos interesantes a tener en cuenta para el lugar que, que vamos a crear yo me, a, me ayudo absolutamente con esto, eh todo, todo lo, todos los nombres que hago generalmente los saco de esta página Fantasy Name generator que eh, si bien está en inglés podés, encontré generadores de, de pueblos vikingos, una cosa así ponés Viking Town Generate, pum, y te tiene una lista Excelente, la verdad, súper útil eh, Y finalmente, si sale todo bien podemos les, les puedo mostrar un poco esta herramienta Que está buenísima para hacer documentos de D&D de, de Que como ven Todo lo que está acá Tiene una suerte de formato de D&D Tiene la misma letra Tal vez el... <risas> amado Buduna, sí, gracias Amado Tal vez el fondo no se note tanto Pero por ejemplo... Eh, todo el resto está bien Ven, Tiene una imagencita como, como las manchas de café Este Este cosa que sobresale Y, y todas las otras cosas Es muy simple de usar El lenguaje se llama Markdown Y lo único que hay que hacer es Ir modificando este lado, por ejemplo Taller de creación uh. Creación de mundos ¿Ven? Y se va editando acá, esto después se lo pueden descargar ustedes como un PDF y demás por ahora vamos a dejarlo acá esto es lo último que vamos a hacer como para que quede sentado pero para que conozcan la herramienta se llama homebrewery natural crit es gratis, la puede usar cualquier persona lo único que tiene que hacer es modificar esto va a ser primero vamos vamos a crear el mundo y ver qué se puede hacer, no hace falta eh... Uy. Acá está Va a ser un mundo en el cual vamos a, a resolver qué va a pasar eh, Empecemos por eh, Antes de empezar Acá está el manual del DM Y hay buena, buena data acá Como siempre recomiendo leer los manuales Y lo vamos a usar, lo vamos a usar hoy En las primera página, perdón En la página número 9 empieza cómo crear un mundo, acá eh, buenos consejos y eh, buenas preguntas que vamos a usar en un ratito pero antes de ir más lejos voy a hablar un poco sobre los problemas que me encontré a la hora de crear un mundo cuando cuando joven, tal vez, cuando con menos experiencia eh, o, o, o, o menos interés, tal vez Empecé con esto de crear mundos y demás, y ver para dónde iba Me pasó muchas veces que, de repente, hacía algo enorme Y bueno, tiene que ser gigante, tiene que ser un mundo Pero rara vez me concentraba en los detalles Entonces... Empecé a sacar yo mis propias conclusiones de cómo ir creando Y decidí seguir un pequeño método que encontré una una entrevista que le hicieron a un DM, que está en inglés también pero que re resume bien lo, lo que yo me, me encontré y los errores que, que, que cometía y la manera que tuve de resolverlos y lo hace en tres puntos muy, muy buenos siendo el primero, el que vamos a resolver ahora, que es el ambiente del mundo, cómo queremos que sea siguiendo ahí con, con alguien que dijo acá ahora voy a estar eh, más atento al chat con Carola, dormida. Eh, puede ser fantasía medieval, puede ser eh, más tirando algo, sería Diesel Punk, como suele ser Final Fantasy, puede ser algo más de terror o algo más complejo, tal vez es un mundo austero, con poca civilización o con muchísima civilización como Ravnica, que, que está el manual en quinta edición. Así que... La primera, la primera consigna que tenemos es resolver cuál va a ser el ambiente del mundo Cómo queremos que el primer impacto en los jugadores sea eh, en cuanto al mundo Entonces, como para dar un ejemplo, yo quería que el mundo de Anurem, que es la campaña que estamos jugando Quería que sea un mundo bien bien grande y con posibilidad de exploración Entonces en, en el mundo de exploración, la, la civilización va, van a ser lugares aislados y va a haber espacios vacíos en el medio que van a tener que construirse después <ríe> entonces, a ver, ahí ya tenemos a alguien aportando el típico mundo medieval que no puede fallar, podemos ir por ahí, no hay problema antes de, de seguir, si quieren eh, aportar ambiente, si no buscamos nosotros, no hay problema esta es la herramienta que yo uso para crear mapas Que también la voy a estar usando porque sirve muchísimo Por lo menos me sirve a mí Ven, ahí ya tenemos una formación de tierra y un, y un poco de agua Y ahí hay que agregarle montañas, bosques, todo eso que lo puedo hacer yo después Así que, siguiendo eso El ambiente Pensemos un poco, ¿qué es lo que...? Vamos a ir con algo de tipo de... De horror, ¿por qué no? A ver. Me gusta que vaya por el lado del terror. Y tengo, y tengo cositas para hacerlo. Victoriano Renacimiento. Me gusta eso. Los Lundis sean una raza dominante. Bien. Vamos a ir a poco. Me, gusta, me gustan los, conse la, los consejos y, y, y, y aportes, pero vamos a ir a poco. Vamos a elegir el ambiente. Eh... Victoriano Renacimiento. Bien, es, es un mundo con... Ahí ya tenemos... Vamos, vamos a elegirlo. ¿Por qué no? Ya fue. Victoriano Renacimiento Probablemente esto va a ser Europa Europeo Como para tener una pequeña guía Y que todos los jugadores sean pingüinos Lo de los dioses realmente lo vamos a dejar para después Porque armar un panteón y eso toma bastante tiempo Seguramente va a haber una sesión entera dedicada a lo que es el, el panteón Y la creación del panteón, etc Pero bueno El Génesis, esto es importante Esto es cómo surgió el mundo De dónde salió eh, como por ejemplo eh, En la mitología nórdica Si no me equivoco De las llamas de Surtur Y del hielo de los gigantes Hubo como una chispa Y se crearon Los, los diferentes niveles de eh, Agar, Midgar, etcétera Seguro estoy equivocado Pero digamos, cada civilización tiene su propio génesis Y... Es importante que nosotros le creemos uno. Además es divertido. Digamos. Acá realmente no hay límites para lo que hacer, digamos. Solo tenemos que hacer aparecer un mundo. Y con el Génesis podemos explicar muchas cosas. Y si no me equivoco, creo que es Greyhawk. Que es un mundo donde está el, el planeta original. Luciana lo explicó esto. Está el planeta y las cosas giran alrededor del planeta. Así que es como el centro del universo. Pero si vamos a... a Literatura y demás, tenemos Mundo Disco, que es un disco <risa> Y eh, flotando en una tortuga por un universo, etcétera, etcétera Pero también, vamos para después Magia, ¿cuánta magia queremos que haya en el mundo? Esto lo podemos resolver ahora y lo podemos modificar siempre después Bien ¿Cuánta magia queremos que haya en el mundo? Queremos que sea un lugar con la magia súper accesible, en la que todo el mundo pueda tener magia y esté todo disponible, o algo más reducido, donde tal vez, qué sé yo, no existan los hechiceros, porque la razón que sea, o, o que no haya monjes. Esto lo podemos decir sin, sin problemas. El estándar el, el es que sea es lo que se conoce como high magic o magia alta magia que hay un montón de... está todo el manual disponible en general pero a mí me gustaría un poco reducirlo de todas maneras, vamos, vamos a empezar vamos con... El... la segunda consigna es ¿cuánta magia queremos? a ver... eso está bueno, un mundo donde la magia sea rara y peligrosa ¿qué más tenemos? a ver... Eruitos y bendecidos magia blanda, muy bien que sea más escaso creo que lo hace más interesante bien, vamos a ir por ahí me gustó lo de escaso, vamos, magia escaso por ahora lo vamos a dejar acá eh, no vamos a detallar más, pero sabemos que queremos que sea de difícil acceso la magia, entonces acá ya tenemos que pensar que probablemente no estén todas las clases que lanzan magia, ni todas las subclases que lanzan magia, por lo menos disponible para los jugadores y tal vez deberíamos hacer una pequeña revisión en cuanto a todos los hechizos que hay, ¿no? Pero eso estaría para después. Sigamos. La tecnología. ¿Cómo estamos? Eh, creo que el punto importante acá en cuanto a la tecnología es decidir qué tan cerca está la civilización de la máquina a vapor, que es eh, ya el, el, el motor mecánico que puede funcionar. Entonces. Claro, ese es el otro extremo, irnos a los robots eh, con, con tecnología actual, o perdón, tecnología futurista o eh, irnos siempre más atrás como siempre donde la tecnología más moderna tal vez es un artífice con, con un robot que todavía funciona con magia, no funciona con electricidad La electricidad sería el salto máximo Eso es, eso es un buen detalle la tecnología más compleja, más compleja en compensación con la magia Lo que se suele hacer es que En un mundo donde hay magia La tecnología no se suele desarrollar O al revés De hecho, si vieron la, pelicula, la película Unidos habla un poco de este tema Así que se las recomiendo porque es excelente esa película Es sobre los juegos de rol Y están todos invitados a verla Me encantó Perdón Volvamos, a ver Un cohete de la estratosfera Tecnología más compleja Tecnología Steampunk Bueno, el Steampunk está relacionado Bastante con el tema victoriano. Eh, y, y creo que acá también Luciana nos puede ayudar un poco. Todo. Eh, vapor y máquinas raras. Bueno. ¿Por qué no? Esto está interesante. Lo, lo importante es que... Eh, Ven cómo se va formando el, el setting así solo. Ahora, exploración. Esta parte está buena. En un, en un ambiente victoriano así, de renacimiento, ya la civilización pasó un rato largo de, de vida en el planeta, ¿no? Eh, y tiene tecnología Steampunk como para moverse eh, sin muchos problemas, por ejemplo, por lo menos por ríos. ¿Qué tan explorado va a estar el mundo? ¿Va a estar, va a estar el mundo abierto? ¿Va a haber eh, partes desconocidas? ¿Va a haber... ¿Va a estar todo recorrido? ¿Y lo que hay para encontrar está escondido? Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer A mí me suele gustar hacer eh, dejar partes vacías por la siguiente, la siguiente la siguiente consigna, que es Empezar a poco Entonces Si vos creas todo de repente Realmente es, eh, eh, que es algo muy difícil, porque Vas a tener que tener nombres, historias, eh, vas a tener que tener sucesos, etc. Entonces, al dejar un poco vacía la parte de exploración, se puede, se, todas esas cosas se pueden aprender a medida que vas jugando. Porque esto es importante, también recordemos que estamos creando el mundo para poder jugar. Entonces, a ver, vamos a, un, un, a ver... Luciana es, eh, es medio fanática de Steampunk. El mundo debería estar bastante descubierto. Tienen máquinas voladoras, buques a vapor y submarinos. Eso es un buen aporte porque, bueno... Con, al tener tecnología, es, es verdad. Tienen máquinas y el movimiento no debería estar tan limitado. Pero después sigue. La carola dormida. La exploración dentro de las grandes ciudades, con muchos misterios y entresijos, además del mapa explorar. Eso está bueno. Se puede hacer un mundo todavía más grande que la Tierra, donde la civilización ocupó un, un pequeño lugar y los alrededores de ese lugar están explorados, pero el mundo se extiende para, para todas las direcciones tal vez. Exploración medio, tres cuartos, que haya zonas desconocidas o peligrosas, por los peligros de la magia, esto está bueno, entonces vamos a dejarlo. Restos de una gran civilización desconocida que quizás tenga tecnología en base a Estas son todas buenas ideas, las vamos a anotar rápidamente. Eh a ser Mundo Explorado. Un medio. Uy, ¿qué escribí ahí? Un medio. Como para dejarlo bien a, a, así al... Después vamos a volver sobre esto y vamos a, a explicar más sobre lo que pasó acá. Eh, zonas sin explorar. Con peligros de, de la magia. Y me gustó lo de las ciudades. Restos de una civilización si sí, vamos a ver con tecnología a descubrir y había una un dato más que estaba por acá de la carola dormida exploración dentro de las grandes ciudades, esto está genial porque. Eh, Tenés Rámnica, como que es un plano que es una ciudad entera, y al ser todo urbano, si bien hay eh, bosques o cosas similares, da a invita a otro juego. En, en vez de recorrer las planicies, caminar por las montañas y ir por el bosque, es, es recorrer callejones, saltar por los techos y todas esas cosas. Así que vamos a poner eso que me gustó también. Entonces. Exploración dentro de las grandes ciudades eh, con misterios, entre hijos y un submapa. Esto lo voy a dejar ahí porque tal vez se nos ocurra un mapa como para las alcantarillas y cosas por el estilo. Eh, bien, entonces acá ya tenemos una buena idea de cómo queremos que el mundo se sienta los jugadores cuando empiecen cuando te juntes en la sesión 0 con tus jugadores y le empieces a explicar esto vas a tener... le vas a empezar a decir, bueno, es un, un, en, está ambientado en la época victoriana hay... El, la, la magia es escasa porque la tecnología es del nivel steampunk así que hay maquinarias y demás, entonces acá ya como jugador vos sabés que el artífice es una, una clase, de, probablemente es una clase bastante común y, y cosas como el druida sería más complicado porque Está probablemente todo basado, o al principio está basado en lo que es la ciudad Y, y es la ciudad, esta ciudad va a estar llena de metal, de, de cables y cosas por el estilo Así que, bien, son todas buenas ideas Y ahora vamos a la parte que me gusta a mí eh, Uno de los consejos que encontré y es empezar empezar con algo chiquito porque como les dije antes a veces lo que me pasaba a mí y, y lo que encontré que le pasaba a mis, a mis amigos o gente que juega rol que o si sea, tengo una idea para un mundo va a haber dinosaurios y, y la única forma de moverse por mar es adentro de la panza de una ballena y, y todas las ideas que tenía eran a gran escala no Eran, eran todas sumamente gigantes Pero En el momento de implementar estas ideas eh, grandes dentro del juego Se perdía un poco Porque los jugadores van a ver una porción tan chiquita del mundo Sobre todo al principio Que, que él perdía las ganas de dirigir Porque nunca llegaban a la ballena Y no les podía, no les podía explicar el sistema de, de transporte a través de ballena Entonces la idea sería empezar chiquitito, ¿sí? en, no hace falta nada más grande que un pequeño pueblo puede ser en un puerto, puede ser en un camino, puede ser en un bosque, puede ser en cualquier lado pero un lugar chiquitito, donde los jugadores se encuentren y ahí tengan las primeras misiones porque el mundo va a ser tan grande como los jugadores puedan explorar, entonces Vos sabés que por ahí en el primer pueblo Le vas a dar una misión de, qué sé yo, llevar un mensaje A otro lado, entonces Durante esa, esa misión Todo el camino que encuentren, vos vas a poder escribirlo Vas a poder agregar detalles sobre cómo es Y cómo no es, etcétera Pero ahí tienen una misión de exploración Pero probablemente no lleguen a ver la ballena Que cruza de continente, porque no van a cruzar Un continente, van a ir de un pueblito a otro Y tal vez ni siquiera estén cerca del puerto, entonces Hay que empezar Con algo bien chiquitito, así que Empecemos con un pueblo, ¿sí? Vamos a poner un nombre al pueblo Así que si se les ocurre Sí, esto se va a resubir a YouTube, no se preocupen, va a estar, eh, va a estar todo Ah, yo me olvidé de agregar algo A ver si lo puedo hacer ahora eh, Porque estaría bueno que esté el chat <ríe> en todo esto Hay que comenzar dentro de nada ayer. Eh, eh, mientras, si sí, quieren tirar nombres eh, Yo quiero agregar el chat acá Yo sé que existe la posibilidad uh -huh. Nombre tercer núcleo, hey, me gusta, me gusta Pero eh, recordemos, eh, el tercer núcleo para un pueblito está bueno Porque como ya le da un, un pequeño significado Siguen sí, ahí, un segundo más Voy a tratar de agregar el chat súper súper rápido Si no se puede, este será sin chat Cuadro de chat acá <risas> está Cuadro de chat y lo vamos a poner acá al costado creo que ahí se ve bien díganme si les aparece el chat tal vez podría correr esto ahí como para que se vea mejor bueno, ahora participamos todos es <ríe> genial, bien pero... <ríe> eh, hay, hay buenos consejos ahí por el chat también eh, gracias ahí a los chicos de Angel Roll Gran logo, viene ahí contratando a, a Crossmic, hizo, hizo un excelente trabajo para nosotros Y para ustedes también, está buenísimo Entonces, otra de las ventajas de empezar en un pueblito es que Vos no tenés ninguna razón para crear todo de repente Entonces creaste un pueblito y creaste otros lugares alrededor Y por ahí tenés una ciudad ya lejos todo lo que hay en el medio es espacio para que vos puedas improvisar ¿Se fue el cuadro de ¿Sí? Ahí está Vamos a achicarlo Un poquitito Grandarlo para abajo ah, Bueno, espero que se vea bien eh, Bien, ahí va apareciendo Tendría que configurar algo de esto Propiedades Perdón, estoy aprendiendo. La primera vez que agregamos chat. Eh, ajá. Yo no, no me gustaría que se borre. Eso es lo que no me gustaría que pase. Mostrar siempre los mensajes. Perfecto, ahora no se deberían borrar los mensajes. Espero. <risa> eh, como para que estén ahí ustedes también en, en los videos. Entonces, como les venía diciendo Tenés el pueblito chiquitito y la ciudad grande Que sabes que son lugares importantes para tu aventura Ahora Todo lo que hay en el medio está vacío Para que vos puedas improvisar Porque si a tus jugadores se les ocurre ir para el este En vez de ir a la ciudad Vos no estás limitado por lo que hay Entonces decís, bueno, fue, bueno, Hay un cruce de ferrocarriles Por decir algo, ¿no? Listo, Ahí de repente inventás un cruce de ferrocarriles Y seguís Y seguís, y seguís, y seguís, seguís. Eh, sigamos Ahora, volvamos ¿Cómo se va a llamar el pueblito? El pueblito inicial, vamos a, vamos a hacer que la aventura Empiece en un pueblito Voy a chequear rápidamente los eh, Me gustó tercer núcleo A mí, como para, para seguir manteniendo En el tema, siento que Está relacionado con al menos Un segundo núcleo y un primer núcleo, ¿no? Todavía no sabemos qué son, pero vamos a averiguarlo a medida que sigamos acá Hay otro que me gusta en Turimar, está bueno eh, Pergoña, no, Max Terismar está muy bien Argentina Steel Light, Mundo Ballena Va a haber ballenas, ¿no? Yo creo que ahora las, que las agregué así explicando van a estar Bien eh. <ríe> Me gustó, me gustó Se va a llamar, entonces Tercer Núcleo Que tal vez suene un nombre medio aburrido ¿No? Porque no se llama eh, qué sé yo eh, Terramar O Anure, por decir algo, ¿no? Pero nosotros sabemos que eh, Que este mundo Steampunk victoriano tiene Máquinas y tecnología, así que tal vez No se enfocaron mucho en la creación del mundo Entonces ¿Qué sabemos de este pueblito? ¿Sí? ¿Pies de <risa> ¿Qué sabemos de este pueblito? Antes, antes de seguir esta pregunta Es importante Tener presente a los jugadores Que van a jugar en tu aventura Acá no tenemos a nadie Por ahora, ¿no? Pero Cuando yo estaba creando A Nurem Y, y, y seguía más o menos este proceso De hacerme preguntas y demás Eh... Quiero declarar quiero esto eh, de Carola también Estaría bueno que sea medio argento, latino y los nombres estén en español Sí, tal cual, eso está buenísimo, buena idea Mantener un da, da, mantener una regla en cuanto a los nombres está bueno Entonces seguí diciendo Cuando estaba creando Nurem, no, en ningún momento pensé en los artífices La verdad que no, para mí es como una clase todavía nueva Más allá que tenga sus años Y cuando les comenté a los chicos de jugar lo primero que me dijo Luciana fue que tenía ganas de jugar un artífice Y dije... Bueno, dale, vamos Entonces empecé a agregar eso yo al mundo Por suerte lo, no, no, estaba en una etapa temprana de desarrollo Y no hubo que modificar muchas cosas Pero lo que pasa es que como está este documento Si nosotros ahora decimos que está seteado en piedra Y viene uno de los chicos y nos dice Yo quiero jugar... Eh, un... Algo que esté en contra de esto... Eh, un mago, ¿no? Que los magos necesitan una escuela de magia Acá sabemos que la magia es escasa Tal vez no, no, no haya muchas escuelas de magia Pero él quiere ir a una escuela de magia Y tiene todo un background Relacionado con su escuela de magia Y cómo iba un montón de gente, etc. Entonces, ahí vos tenés que decir Bueno, él quiere jugar un mago Tengo que darle la posibilidad de jugar un mago pues, Podés decirle, mirá Y le explicas cómo es el setting, pero A mí no me gusta empezar la campaña con un no <risa> Así que eh, yo buscaré la manera de que tenga su mago. Tal vez modificaría un poco su background para que entre todo. Pero eh, es importante tener en cuenta a los jugadores siempre. Entonces, eh, es, eso también está bueno. Siguiendo con los idiomas de Carlos. Y si fuera un nombre, el idioma pre predominante es el latín. Esto es algo que me gusta hacer a mí, como que. Eh, todavía no lo aplicamos en Anuren porque no hacía falta Pero cuando vos decís que el común es tal idioma Como por ejemplo latín, eso está buenísimo eh, Entonces, vamos con Vamos a empezar a, a, a darle un poco de forma Esto obviamente tampoco está escrito en piedra Es algo eh, como para tener una guía No quiero hacer un... un un tutorial de Wonderdraft, la verdad que es una gran herramienta pero este no es el momento, ahora estamos creando un mundo lo que necesito yo ahora es un lugar donde esté el pueblito, tenemos un lugar cerca del agua, en el medio del continente, o alejado del agua esto es, no es del todo cierto, digamos, porque tal vez queremos que esté alrededor de las montañas y todavía no agregamos montañas queremos que esté al lado de un río, pero todavía no agregamos ríos Bien. Eso también se puede discutir y se puede agregar ahora. Abajo a la izquierda. <risa> Juan José de la Sierra, me gustó. Eh... Entonces. ¿A dónde les parece? Más cerca del agua, más lejos del agua. Generalmente, en su mayoría, las civilizaciones tienden a construir lugares donde hay recursos, ¿no? Donde o tienen un río para pescar... O tienen salida al mar, tal vez tienen un delta, eh, que les das acceso desde, el, desde el cruzar un continente. O al lado de las montañas, por minerales y, y tal vez elevación de terreno. Así que cerca del agua, al lado de un volcán, me gustó, en una ciénaga. Cerca del agua, parece que cerca del agua estaba ganando por, por lo de las ballenas. Bien, bueno, cerca del agua, parece que, que estamos cerca del agua bien <risa> Bueno, va a haber ballenas parece eh, no, no vamos a entrar en detalles sobre los símbolos tampoco Vamos a marcar dónde va a estar nuestro pueblito Y claramente ganó cerca del agua A mí me gusta usar este marcador para decir que es un pueblito Entonces rápidamente, como para no perderlo Le voy a agregar un texto acá Acá, texto Y este va a ser... Tercer núcleo. Bien. Sabemos que está cerca del agua. ¿Sí? Es más, lo podemos. Perdón. Eh, lo podemos curvar un poquito. Y que quede mejor. Del outline le ponemos. Eh, a mí me gustó. Tercer núcleo. Bien. Entonces. Eh, tengo. Tengo símbolos de ballenas después. Después, después agregamos una Ahí tenemos a Tercer Núcleo Está en ese lugar de este continente Bárbaro Con esto en mente, tenemos que pensar que las misiones van a resolverse alrededor de esto ¿sí? Eh, ¿Qué programa es este? Este es el Wonder Draft Perdón, eh, voy a leer un poco cerca del agua me gustó. Hay una ciénaga por ahí. Podemos agregar un, un pantanito por acá abajo. Al lado de un volcán también. Eso lo podemos también. Eh, al, al lado, volcán, pantano, todo eso está ahí. Vamos a agregar el terreno. Eso está bueno porque son cosas que sabemos que queremos que existan. Entonces, agregamos un tercer ítem. Terreno. Al lado del mar. Bien. Y esto es a agregar volcán porque siempre rinde eh, van a ver que está hay errores de ortografía y demás pero la idea es que esto suceda rápido después ustedes le dan la forma que quieren como hay gente la, mis notas son un desastre así que hay, hay horrores terribles ahí volcán ciénaga me gustó lo de la ciénaga y qué más vi por ahí subterráneo subterráneo, eso estuvo bueno y... bien con esto creo que ya tenemos para desarrollar el resto del de lugar pero no es importante ahora, entonces tercer núcleo vamos a suponer que las primeras misiones van a suceder acá adentro, ya que, ya que digamos, la idea de la ballena gustó tanto podemos hacer que las primeras misiones giren alrededor de eh, negociar con estos eh, con la gente que trabaja ahí o eh, cuidar a las ballenas tal vez algo por el estilo alcantarillas bien ahí bien ahí súper importante en este alcantarillas uy lo puse gritando alcantarillas voy a preguntar de nuevo si se escucha bien la música eh, por las dudas Ahí va, bien, entonces, tercer núcleo, sabemos que es un puerto, esto lo anotamos ahora, tercer núcleo, tipo, tipo de locación, A ver, yo lo escribo así pero obviamente como a ustedes les parezca mejor, en realidad es como a ustedes les sea más cómodo, volviendo una vez más a mis notas, son un desastre pero yo las entiendo y es todo lo que se necesita de ellas, en el tipo de locación voy a poner, es un puerto y sabemos que es un pueblo eh, Que es chico en, en relación a lo que podemos encontrar Ahora, está ahí El valor de este, este lugar es el puerto Bien, podrías correr un poco más las notas así no quedan Uh, sí, a ver dónde están Dale, no hay problema Puedo checarlas un poco, total no se va a perder nada ¿Ahí les parece bien? Más al medio Ahí Bien Bárbaro Gracias, gracias a ustedes de hecho Por, por esto eh, antes, antes de seguir Estoy un poco nervioso todavía con esto Es la primera vez que comparto esta actividad con tanta gente Y muchísimas gracias por, por venir y, y hay buenísimas ideas acá Así que vamos a seguir con esto Bien Sabemos que es un puerto que es un puerto chiquito en, en comparación, así que quiere decir que hay un puerto más grande y, y, y o una ciudad más grande. El valor de esto es el acceso al mar. Entonces probablemente los recursos que tengan sean eh, pescado, transporte, importación y exportación. Después vemos de que esos son detalles que ahora todavía no nos conciernen. Entonces, hay algo más alrededor de Tercer Núcleo que nos interese eh, como geografía. Sabemos que tenemos un volcán y una ciénaga pero algo más cerca. Hay un bosque, hay, hay es desértico, hay vegetación, hay mucha vegetación, fauna salvaje. ¿Qué es lo que... Lo, ¿Cómo se conecta Tercer Núcleo con el resto de, de, de, de la cercanía? Esto es importante, no del mundo Tiene que ser por acá cerca de yacimientos de petróleo Es verdad, la gracia de ballenas se usaba mucho Así que tal vez, eso, eso puede ser Porque puede haber gente que sean pescadores de ballena Y quieran cazar las ballenas Pero imagínate si están cazando una ballena con gente adentro siendo transportada Un desastre político por todos lados Esto es un buen gancho para una misión lo vamos a anotar, pero no, no va a, a, a tener influencia ahora mismo en el mundo porque es algo para las misiones. Entonces, idea. Estas siempre van acá atrás para mí. Eh, cazadores de ballenas que cazan ballenas de transporte con gente adentro. Y algo que me gusta hacer a mí es... A propósito... ¿Signo de pregunta? Con esto, yo me digo si es un, buen, eh, es un buen gancho para una misión. Ahí los jugadores tienen la posibilidad de decidir eh, para qué lado tirar. ¿no? Por ejemplo, tal vez estén más del lado de que las ballenas sean usadas para transporte o del lado de que las ballenas son un recurso para usar, ¿no? como la grasa ballena, la carne, etc. O tal vez estén en contra de las dos cosas. Las ballenas deberían estar libres y no deberían tenerlas ahí atadas en el pueblito. Eh, en, o en todos los puertos. Entonces, acá ya le presentás a los jugadores una decisión. Que no son esas tres opciones. A ellos se les va a ocurrir algo más interesante, seguro. Pero lo importante es que creando el mundo ya, hay, ya tenés algo para hacer. Un río subterráneo. Bien. Para que haya un río subterráneo tiene que haber algo arriba y es lo importante. Lamentablemente no puedo ponerlo acá, pero vamos a anotarlo en esta parte. Río Subterráneo, cerca cerca del de pueblito. Bien. Buenas todas, todas, excelente idea. <risa> Bien. Voy a leer un poco. Si se casan ballenas se puede ver un conflicto social. Exacto, exacto, es lo que estábamos recién mencionando. Acá me gustó, bosque al norte y desierto al oeste. El bosque, eso, antes de seguir, lo quiero agregar rápido. Generalmente Wonderdorf anda más rápido, pero si lo tenés más ordenado. Yo le cargué un montonazo de símbolos, pero un montonazo de símbolos. Todo lo que estaba gratis, le di download y lo agregué a la carpeta, así que se toma unos minutos. Pero, compas roses. Esto es esto, la, la rosa del viento, si se si hace en un mundo, es sumamente, sumamente útil. Vamos a elegir una que me guste. Esta parece linda. Esta también. Vamos a ponerla por acá abajo. No, por ahí abajo tal vez se pierda. Acá. Listo. Entonces de esta manera ya podemos ubicarnos. Podemos decir, bueno, no siempre nos acordamos para dónde está el norte, para dónde está el sur. Ahora ya tenemos una guía. Eh, sigamos Busca el norte eh, Bien, vamos a agregar unos arbolitos Acá, eh, wonderdraft si, si le dan eh, Si le dan opción si, si buscan, hay opciones gratis Hay un montón y, y si pagan, también hay un montón de opciones Por ejemplo, le voy, voy a mostrar rápidamente Cómo funciona la herramienta de los árboles Este árbol que va a aparecer acá va Con el color de la tierra Pero lo que tiene es que si vos haces clic y mantenés te pinta arbolitos diferentes. Después todo esto lo podés borrar vos. Rápido. Así que, para hacer bosques, esto es súper, súper fácil. Eh, por ahí esos árboles son demasiados, me gusta usar estos. Son unos pinitos. Vamos a poner un bosque así. Se parece un bosque al norte, ¿no? que dicen ustedes? Eh, y vamos a agrandar un poquito acá la tierra, como para que haya algo symbol volvemos a darle esto para pintarlo, ahora estoy en eh, 1080 x 720 para, porque es un mapa chiquito, es un mapa de la región como, como, como venimos siguiendo la guía, hay que empezar eh, en un lugar pequeño pero por ejemplo el mapa Mundi de Anurem es enorme es, es realmente gigante, no me acuerdo la escala que uso para eso pero ahora es 1080 por 720 como para que se sienta lo chiquito. De nuevo para mostrarles rápidamente cómo, cómo, se puede, cómo se puede pintar los árboles. Ahí, pum ¿ven? Tengo un bosque pintado de verde. La parte de pintar es súper divertida, pero me distraería mucho de la tarea que tenemos ahora. Sigamos. Hay un bosque. En el bosque suele... En los bosques hay mucho, mucho material para hacer, como siempre. Eh, animales salvajes, cazadores civilizaciones adentro de bosque, hadas, etcétera eh, sigamos voy a leer un poco el chat, perdón si no no lo estoy eh, no lo estoy siguiendo siento que el, el chat se pierde con, eh, con el Wanderdraft, si lo pongo un poquito acá creo que se va a leer mejor Tal vez. espero que sí. <risa> eh, bien. Bueno, estamos en un mundo de Steam Pack, en un poquito chiquito que se llama Tercer Núcleo. Acá va a empezar todo. Acá los jugadores van a tener sus primeras misiones, se van a encontrar, van a descubrir cómo es el mundo. Antes de, de avanzar sobre el mapa, sabemos que hay un, un bosque. Eso es un recurso súper importante. Tenemos mar y bosque, hay de todo para hacer. Sabemos que hay unas ballenas y un conflicto social ahí adentro que algo está pasando. Eh, a ver, esa me gustó La cámara arriba Sí, y el chat acá abajo A ver, algo así ¿Se ve bien? A ver si le puedo poner fondo a esto Perdón, perdón que Que estemos aprendiendo en el camino eh, A ver este Esta, ah, ah, mira, muy bien A ver, Capaz que ahí me gusta más ¿eh? el, el chat de el OBS de opciones de chat Me gustó este, creo que va a ser Mejor A ver, ahora cuando, cuando hablen Va a aparecer Por lo menos de otra manera en cámara Bueno Ahí está, aparece con... Ahí está, ahí se distingue mejor Bien Creo que ahí se, se, se ayuda mejor Gracias por ese consejo Y si tercer núcleo es un pueblo pionero De un imperio expansionista Me gusta la idea Eso lo había mencionado por ahí Como que hacia el mar Esté lo desconocido Esto puede ser una buena idea Porque submarinos, máquinas voladoras, barcos, a vapor Tal vez se aventuren hacia lo desconocido A buscar algo más Pero... Vamos a.. A volver al documento. ¿Sí? ¿Cómo es el gobierno de este Polito? ¿Quién lo está.? O sea, no, no hace falta decir un gobierno, pero hay alguien que está en el poder. O algo que está en el poder. Y suele establecer un, un, una suerte de código de reglas. O un modo eh, obligado a la. debida Entonces. ¿Qué.? ¿Cómo la gente vive en este pueblito? Antes de, de, sabemos que hay un puerto, sabemos que hay ballenas Me gustó lo del aserradero que leí por ahí eh, Va a ser una ciudad mercantil, también está muy bien Ah, lo de la ciudad flotante está bueno y las ballenas Pero Esta es otra pregunta que nos tenemos que responder ¿Cómo es vivir acá adentro? ¿Cómo es eh, el día a día en la vida de Tercer Núcleo? ¿Quién da las órdenes? ¿Quién manda? ¿De dónde las recibe? Porque sabemos que es un pueblito, probablemente sea parte de una civilización más grande, reino, país, provincia, lo que sea. Pero, ¿quién está ahí arriba? Illuminati. Me gustó, me gustó Illuminati, que haya una conspiración. Bueno. Eh, forma de gobierno. Bien. Los Illuminati son una buena idea. Pero... Eh, deberían, ellos suelen quedarse, hasta donde de los Illuminati, ¿no? Suelen quedarse atrás tomando las decisiones y hay un frente Un grupo de aventureros retirados que se decidieron a quedarse en este lugar para mantener el orden Buena idea, Argen Royal, me gustó Concilio de Ancianos va por ahí también, que cada gremio tiene un representante Recordemos que es un lugar chiquito, ¿eh? Inglaterra Industrial puede ser, algo como Inglaterra Industrial la ballena sin normal. <risa> Ay, esa es una buena idea. No, no la voy a descartar, pero... Eh, me gustó lo del consejo. Vamos a hacer un consejo. Eh, consejo de ancianos. Uy, uh, qué, qué mal que escribo. Eh, consejo de ancianos. Bien. Sabemos que son... Eh, Vamos a agregar un número al azar. Haciendo así. Son seis. Bárbaro. Estos seis ancianos suelen dar... Eh, organizar las, el, el, la civilización que hay acá. Buenísimo. Entonces, ¿cómo imparten ellos las normas? Las reciben... La, al ser un consejo, me imagino que las charlan entre ellos y después toman decisiones y se comparten hacia el resto del pueblo. Pero son... Son tiranos. ¿tienen, ¿Tienen en cuenta la opinión del, del pescador del puerto o del, del aserradero? Son súper corruptos y no les importa nada lo que está pasando en el pueblo más que su propio bienestar. Esto siguiendo la forma de gobierno y, y tipo reforzando la, la pregunta. ¿Cómo sigue el consejo? Las ballenas se consideran ser <risa> eh... tiranos. Bien. Los seis grandes. Me Parece que vamos a ir con tiranos. <risa> eh, lo, me gustó. Donde los ancianos son los empresarios que mueven el mundo. Entonces, el consejo de este está formado por las seis personas con más eh, poder económico. Algo así. Bien. Parece que, <risa> que los tiranos eh, va ganando. Bien. Eh, son tiranos. Entonces... Acá como como DM, en el momento de, de que los jugadores tomen decisiones dentro del pueblito, vos sabés que las leyes, como como no importa quiénes son estas personas, es, su forma de gobernar es tiránica, ellos van a hacer realmente lo que quieran, entonces Vos vas a tener mucha libertad para moverte dentro del marco legal con los guardias o, o las personas que lleven a cabo las leyes porque solo tenés que beneficiar a este grupo de personas, nada más. Entonces, si los jugadores, por cualquier razón, detienen a alguien que estaba robando o cometiendo un crimen y lo llevan ante la justicia, la justicia va a actuar como la forma de gobierno lo, lo ordene en este caso. Ay, él estaba robando. Sí, estaba robando para mí, tal vez sea la respuesta. Entonces ahí ya tienen otro conflicto. Por eso es importante definir la forma de gobierno. Supongamos que este consejo de ancianos es eh, es, un, es amigo del pueblo. Solo quiere que la gente prospere, como dijo el Gen Roll por ahí, que sea un grupo de aventureros retirados. ¿no? Una parte de rol que después de mucho tiempo dijo, ¿saben qué? Venía al tercer núcleo a vivir mis últimos años. Y tal vez en un lugar así, sí, si, sí. Si, estas personas son buenas y qué sé yo, tienen el consejo de ancianos Y cuando le lleven a alguien que esté cometiendo un crimen Vos vas a poder tomar otras decisiones Tal vez vas a poder jugar una escena en un juicio O, o alguna escena en una corte Y eh, mandar a alguien al calabozo Que se cumpla una condena Tal vez tener alguna suerte de abogados y cosas así La forma de gobierno te va a dar como DM La posibilidad de generar misiones o respuestas A acciones de los jugadores dentro del pueblito por eso siempre es importante tener bien definidas estas cosas. Perdón, vamos a seguir. Eh, bueno. Los terribles tritones tiran. <risa> a ver. Voy a, perdón, eh, voy, a, voy a leer algunos comentarios que me parecen acá. Eh, lo de los Illuminatis eh, puede ser una buena idea. Siento que los Illuminatis tal vez van a estar... Atrás de los tiranos, eh, moviendo los hilos para que se genere otra cosa Recordemos que este es un pueblito chiquito Tal vez, eh, generarles toda una, una, una civilización gigante o, o, con muchas, o con muchas capas Nos juegue más en contra a la hora de dirigir una aventura acá que de... Eh, que a favor Porque cuando vos estás jugando y sobre todo cuando hay intriga y cosas por el estilo Vos tenés que tener en cuenta toda la información que está sucediendo acá, ¿no? Por eso la anotamos en un orden específico Entonces, si vos estás metiendo Illuminatis eh, Una red de pías de una alcantarilla de las personas topo Y los conflictos sociales con las ballenas y todo eso Vas a tener que esperar, eh, va, va a suceder de nuevo lo mismo en Lo que dije al principio, los jugadores van a ver una pequeña porción del mundo Y vos vas a estar, vos lo llenaste de cosas este pueblito entonces, muchas ideas que se te ocurran acá, las podés repartir en el alrededor Por ejemplo, si ahora vamos y creamos la capital, o la ciudad imperial, o eh, el, el lugar victoriano por excelencia Con castillos, y etc. Ahí sí, ahí vos vas a tener lugar para hacer de todo Pero la ventaja de hacer un pueblito antes, es que le, le vas a dar a los jugadores un, un, una pequeña ventana al mundo y cuando lleguen a esta ciudad, va a haber cosas que lo va a sorprender. Y va a haber cosas que se explicaron ya en el pueblito. Entonces va a, ver, va a ser familiar. Eh... Volvamos. Perdón, me, me, perdón si derrapé. Eh, pero es, es, es muy, muy interesante esta parte para mí. <ríe> y es la primera vez que lo hago con gente. <ríe> bueno. <ríe> veo que estamos yendo a la... Las conspiraciones las vamos a agregar, a agregar porque me gusta. Siempre hay una conspiración... Nunca, nunca molesta mucho porque es fácil tenerla escondida, total, no, no, hay, no hay realmente mucho que hacer a menos que alguien haga algo en contra de, de, de esta conspiración. Y puede ser, esta, agen, los agentes de esta conspiración que están acá pueden ser enviados del de cuartel general que está escondido en la sombra de la luna, algo por el estilo. Entonces, conspiración, iluminate. Yuminati. perfecto Bueno eh, veo, veo Me encanta lo que están creando Todo esto va a quedar registrado, eso, eso está genial eh, Ahora sí Volvamos al mapa Sabemos que el tercer núcleo Sabemos de la forma de gobierno que tiene eh, Sabemos que es un lugar Que tiene acceso al mar Y está la parte del transporte de las ballenas Que quedó Ahora, ¿qué otra civilización hay alrededor del de tercer núcleo? Podemos agregar un segundo núcleo y un primer núcleo, tal vez como un pueblo un poquito más grande y primer núcleo es eh, el, la ciudad grande, imperial, o, o el castillo, la capital, cosas por el estilo. Eh, ¿Qué les parece? No, no quiero que piensen que estoy descartando todas las ideas que están tirando porque la de los tritones estuvo buenísima. Eh, algo vamos a hacer con eso. Pero sigamos acá. ¿Con qué se comunica la gente de Tercer Núcleo? ¿A quién le vende los recursos? ¿A, a quién le compra? ¿A quién llega? ¿De dónde llega? Todas cosas que suceden acá en el mapa. Al oeste, zona de pantanos bocina. Ah, me gustó. Lo de los pantanos teníamos algo mencionado. Tengo unas plantitas de pantano. Esto va a ser al oeste vamos a ponerlo por acá ahora después me encargo de hacerlo más pantanoso no se preocupen eh, agua no, no hace falta esto vamos a pintar la tierra mientras land. un poquito de agua verde algo así Esto es para orientarnos nomás. Más, ¿eh? Después los colores de estos se pueden cambiar. Y lo importante es que esta sea un lugar importante. Bien, sigamos. Se comunica con ríos Perfecto, se puede armar un río rápidamente. Wonder, Wonder Draft es maravilloso. Les voy a mostrar. ¿Ven? Si yo voy haciendo clics, se hacen ríos. Pero este no muestra. Entonces, la siena esta se va a comunicar con un río. Eh, bien, podemos hacer que el río venga de acá arriba Y que se vaya achicando cada vez más Algo así Si este es el tercer núcleo, ¿por qué? Y los primeros dos, es, es, esa, claro, esa es la pregunta eh, Una buena guía a la hora de tener terreno que me gusta hacer a mí Es agregar unas montañas medio al azar Por lugares Vamos a tener unas montañas por acá como para tener una, una referencia. Son buena, buena frontera natural. Eh, bueno, esto se puede borrar también. Pues. Y vamos a agregar una montaña grandota. Ahí. Parece que funciona. Si no funciona, se borra. Porque tenemos ese poder. Bien. Zona de montañas al sur donde el epicentro es un bacano. Recuerda me gusta la idea, me gusta la idea de los volcanes el tema es que este mapa es chiquitito esta es solo la región del tercer núcleo después la idea es hacer un mapa más grande un mapa más grande que va a usar esto de referencia y vamos a poder tener ya la región completa o tal vez el reino completo de las civilizaciones de los núcleos entonces que falte uno de los núcleos en la lista haría que fuera más misterioso Bueno, bien Podemos hacer que sea el segundo núcleo que falte Y vamos a crear el primer núcleo eh, Voy a agregarlo en, Me parece que cerca de las montañas del río Es un, es un buen lugar, ¿no? Hay, hay gran cantidad de recursos ahí eh, ¿Dónde están los markers? Bueno, vamos a tener que hacerlo en la antigua A mí las ciudades me gusta marcarlas con una estrellita porque son más grandes, nada más. Eh, creo que acá estaría bien, ¿no? Solo se puede acceder a ese lugar por río, me gusta. Bueno, vamos a poner un poco más arriba entonces. Ahí. Está bien protegida, está entre, entre dos cordilleras montañosas, un río en el medio y solo se puede acceder por el río acá. Así que si, si existe la, el miedo a un asedio, este es, este es el lugar a donde la gente de la región debería protegerse. Así como puede ser el abismo de Helm en el Señor de los Anillos, tal, tal vez esto pueda tener esa función. Y como eh, cuartel general. Entonces, a esto lo vamos a llamar segundo núcleo. No, primer núcleo, dijimos. Wow, gira. Primer núcleo. Oh, no me gusta que esté tan curvo así. Ahí va. Primer núcleo. Uy. Bien. Entonces. Me gustó lo, la idea de que haya un núcleo eh, perdido o misterioso o lo que sea. Eh, ah, núcleo central tiene tiene más, más punchy. Núcleo central ahí va. De nuevo hice lo mismo. Bien. Entonces, me, me gustó la idea que dijeron por ahí de que haya un núcleo medio misterioso Así que tal vez, dije el 2, pero ahí me gustó una idea que dieron a Sim Sobre que sea un asentamiento en ruinas, que fue abandonado y ya nadie lo recuerda Entonces, podemos usarlo Vamos, vamos a agregar un marcador por acá estos lugares deberían estar más o menos cerca Porque tal vez en algún momento del pasado Funcionaron como algo eh, importante Bien Vamos a agregarlo así Cerca de la siena Tal vez algo pasó en la siena que hizo que se pierda El segundo núcleo ¿Les parece? Por ahí Esto va a ser Uy, ¿qué pasó? Ah, tengo el bien perfecto. Segundo núcleo. Bien. Otra vez lo mismo. Ahí va Bueno, entonces eh, volvemos acá rápidamente. Tenemos dos lugares más que son importantes. Eh, Lugares, cerca, importantes. Como verán, mis notas son bastante literales porque me ayudan a recordar. Tenemos núcleo central, que es ciudad más importante de la región. Más importante de la región. Acá, donde sucede todo. Acá vive el rey o reina o... Líder, lo que sea, vive en el núcleo central y algo hay Tenemos como siguiente opción Uy, me tiró para abajo Segundo núcleo Y Sabemos que segundo núcleo está o perdida O destruida o abandonada, algo por el estilo, así que lo vamos a anotar Perdida Abandonada Oh, Olvidar todo conociendo la pregunta que vamos a resolver después cuando lleguemos a crear segundo núcleo. Bien, entonces, entonces parece que solo el tercer núcleo se comunica directamente con el núcleo central y no tiene realmente a nadie más cerca. <coughs> es buena idea, pero siento que estaría bueno agregarle algo más, como eh, un polito por acá arriba o por acá abajo, algo que que le dé espacio, digamos. Ya vamos a llegar a las razas. No se preocupen. Ya vamos a llegar. Eh, hay un montón de razas para elegir. Y, y también dentro de los... Del steampunk y todo eso existe el... Eh, están los forjados, que es una, una raza fácil de meter en un mundo steampunk. Justamente por, por el tema del metal y demás. Así que... Pero ya vamos a llegar a las razas. Ahora estamos más o menos... Volcando nuestras ideas acá Para después ver los detalles que necesitamos Islas, ¿eh? se puede agregar una isla Va a ser una isla pequeña porque esto se conecta al mar O, directo. ¿saben lo que podemos hacer? Todavía mejor ¡Boom! Agregar el... Agregar mar <ríe> Así de sencillo Entonces hacemos que todavía sea más importante el tercer núcleo Porque está en un, en, en un lugar... Está en la, en la salida del río al mar y con el, ahí mismo, está en, en el extremo más alejado de la tierra hacia el mar. Entonces, voy a agregar acá esta pequeña tierra y le vamos a poner un nombre a esta isla. Me gustó la isla. Tiene que ser un lugar súper chiquitito. Eh, a ver qué se les ocurre. Escarbano. Necesitamos un nombre para una isla ahora. Ahora. Probablemente se conecten mucho y hagan muchos negocios con, con Tercer Núcleo. Eh, muchos barcos a vapor por esta zona. Eh, tal vez estos tengan otro trato con las ballenas, pero son todos detalles que vamos a, a analizar después. Eh, sandstone, me gustó Sandstone. Vamos a poner Sandstone. No, pará. Habíamos dicho que se mantengan los nombres en español. Eh, esa me gustó, pero vamos a ponerle un nombre en español. Sería Piedra Arena. Pico arena Pico arena, ok Pico arena Pico arena me gustó. Y le vamos a asignar un símbolo Todavía no sabemos qué significa esto porque no vamos a, a detallar este lugar ahora Pero sabemos que está y que la gente que vive en Tercer Núcleo Tiene alguna suerte de contacto con estas personas Pero está ahí Bien Ahora cuando cargue esto como todavía no sé qué es, a mí me gusta usar este rombo. Esto, esto es algo que yo tengo <risa> asumido y me sirve para recordar. <risa> y la de los caramelos. Tiene monos. Ey, eh, eso de los monos está bueno. Vamos. Eh, se, eh. Pico arena. Tiene monos. Sí. Siempre es más divertido con monos. Ah, una montaña, bueno vamos a poner... Ahí está, el volcán que habíamos dicho Ven, Lo podemos meter acá eh, Con monos y hay un volcán No vamos a ahondar más que esto en, en, en Pico Arena Sabemos que desde la costa Se ve un volcán Bueno ¿Qué más sabemos de Tercer núcleo? Hay una pregunta Que, que tengo desde que Dieron el nombre Que es ¿A qué hace referencia la parte de núcleo y por qué este es el tercero? ¿Qué, ¿Qué núcleo, o qué aparato, o qué razón tiene de llamarse núcleo? Es un recurso mineral. Bien. Es un recurso mineral. ¿Baro? O sea que hay, hay algo por acá donde hay una mina. A ver, acá hay otra idea. Tal vez lo de núcleo eh, significa algo que cada núcleo sea una planta de energía o la zona donde se extrae un mineral raro. Bien, volvemos al mineral. Que solo está numerado porque sí. sí eso me gustó. Que solo está numerado porque sí, creo que lo habíamos dicho. Eh, serían los puntos de concentración de comercio, también está bueno. Vamos a agregar lo del lo de el mineral. Sabemos que se extraen las montañas, ¿saben lo que podemos hacer? Podemos agregar eh, unas pequeñas montañas cerca del tercer núcleo para que tengan posibilidad de, de minar un poquito Algo chiquitito, algo así y Entonces acá eh, que, sea, que sea escasa la mina que tengan ellos para, para conseguir este recurso pero que una pequeña porción consigan. Entonces esto tal vez le da más poder a la gente que tiene acceso a controlar esta parte. Y le daría más poder a los, a los tiranos estos que están ahí. Eh, que concentran todo el... Eh, probablemente las riquezas también, y el poder, etc. En, en ellos mismos. No me acuerdo dónde estaban las minas. Ah, sí, ya me acuerdo dónde estaban las minas. Eh, acá. Entonces. Uy, elegí mal. Algo así Vamos a agregarlo ahí, ¿les parece? Esto solo para marcar que ahí hay una mina Y esto le podríamos poner un nombre de... Esto eh, eh, depende de tercer núcleo, esta mina, ¿no? Este mineral Tal vez puede llevar el nombre del mineral ¿Cuál sería el nombre de este mineral? ¿Por qué es tan importante? ¿Para qué sirve? Tal vez es lo que usan para para quemar en sus máquinas No lo sabemos todavía Mina Clavero No voy a... No es que quiera sonar malo, pero los nombres de Luciana tienden a eh, ser panchito Lo intentó bastante <ríe> eh, Pliatina, me gusta lo de plata Tirrenium, muy bien Ahora voy, Francesco. Esa, esa pregunta me gustó. Platina. Una mina acuática. Ah, eso está muy bien. Oro albo, cercoños, Cerconicus, perdón. Nucleito. <risa> bien, vamos, vamos a, a decidir una. Se llama... Mina de... Cerconius. No, hacer coños no, es muy largo. De creer, pero... eh... Sí, me gustó lo de la mina acuática. Me quedé pensando en eso y creo que es lo que por donde vamos a ir. Entonces, en vez de agregar montañas acá, en vez de agregar estas montañas, que ahora no las necesitamos porque el recurso ya lo sacan debajo del agua, esto ya es mejor. Podemos agregar esto abajo del agua. Es difícil marcar acá abajo del agua porque estamos en la superficie pero vamos a poner un, un pin ahí y, y es lo que vamos a usar. ¿Ven? Eh, después sería la idea de cuando hagamos el mapa que esto lo podamos dibujar. Se puede dibujar abajo del agua sin problemas. Eh, muchos de los mapas que, que uso en, en la aventura que jugamos los martes los hice yo así con esta herramienta así que se puede hacer de todo. Entonces, bien. Eh, vamos a escribir acá de qué se trata este, este recurso. Vamos a poner un color más clarito para que resalte por abajo del agua. Mitocondria, mitril, un octanium, panchitoño. <risa> eh, plutonio, bien ahí. Eh... Para que caliente el agua. Hidrolito. Uy, me gustó hidrolito. Mina de hidrolito. Entonces. Eh, uy, otra vez camino. Que Quedó gigante. Pero lo vamos a acomodar. ¿Por qué no me muestra? Acá está. El eh, outline lo vamos a poner negro Así está Pero basta, león ya. Bueno Lo que podemos hacer es eh, Darle no, eso no Bueno, sabemos que está Este mineral ahí Alguien había dicho un río subterráneo Eso estaría bueno porque Probablemente el núcleo central Tenga la forma de conseguir este recurso Y tal vez sea con este río subterráneo entonces, lo podríamos anotar en núcleo central. Río subterráneo para conseguir hidrolito. Bien. Entonces, sabemos que el tercer núcleo tiene hidrolito, así que lo agregamos a la parte de recursos. Hidrolito. Mineral. Eh, que sirve para...? Y acá entramos a las preguntas más, más en detalle ¿Para qué sirve el mineral que le creamos a esto? ¿Qué es lo que van a hacer? Sabemos que es una civilización steampunk, sabemos muchas, muchas cosas más Sabemos que eh, no está del todo explorado el mundo, hay un transporte de ballenas Tenemos un segundo núcleo ahí abajo que todavía no se sabe qué pasó Hubo unas ideas muy buenas Que eran, por ejemplo, que excavaron tanto que se hundió Tal vez ahí haya hidrolito y esté corrupto, o algo por el estilo Pero ya casi son las 11 de la noche Y es momento de cerrar el stream Quiero agradecerles por pasar Estuvo buenísimo como el primer stream Yo estoy re nervioso todavía El chat va a estar acá guardado Y, y después esto lo vamos a subir a Youtube Y van a tener acceso a verlo todos Lo, lo importante es que las ideas quedan acá Y el documento este todavía existe Lo vamos a re, retomar el último miércoles del mes que viene así que lo, mi idea para el próximo el próximo creación de mundos es retomar de donde estamos pero me gustaría que presentarles ya la parte que hablamos al principio hecha así con este documento acá y que se llame por ejemplo esto sería uy, tercer núcleo y empieza así y tratar de dejarle dejar lindo acá todo lo que ya hablamos pero no quiero irme sin antes recordar los, los puntos que tomamos que son para mí es el más importante siempre es empezar con algo chiquito como es un pueblo y, y centrarte en eso desarrollar el pueblito inicial para que los jugadores se sientan cómodos en el primer lugar eh, que, que una vez que vos desarrollás los primeros detalles Volvés al mapa y agregás detalles ahí que se conecten con el pueblo Como, como fueron viendo, hubo muchas ideas que aparecieron al azar Pero terminaron conectándose El río subterráneo terminó apareciendo en el primer núcleo eh, Núcleo central eh, Lo de la ciénaga terminó conectándose con segundo núcleo Y así fueron a, se fueron agregando todas las ideas Entonces, ir desde lo chiquitito a lo grande Es mucho más fácil que ir desde lo grande hacia, hacia lo diminuto por eso todavía ni siquiera fuimos a los dioses, ni cómo se creó el mundo, ni nada de eso. Entonces, quiero... Eh, espero que lo hayan disfrutado, la verdad que estuvo súper divertido, re entretenido. Muchísimas gracias por todas las sugerencias y todo el chat que hubo, yo intenté llevarlo. Eh, muchísimas, muchísimas buenas ideas. Eh, lo de los tritones estuvo ahí, perdón, parecido que lo ignoré, pero bueno, no podía más. <risa> eh, de todas maneras, lo vamos a seguir el próximo stream de creación de mundos, que la idea del próximo, ahora ya sabemos un, unos métodos básicos para empezar a crear algo, vamos a ir a los detalles vamos a tener ya el mapa más completo de, de esta región, vamos a tener que ponerle nombre a la región tal vez al continente y empezar a pensar un poco más afuera del tercer núcleo pero siempre tomando eso como inicial eh, deberían hacerlo más seguido, gracias, pero... Eh, no, no quiero que suene una queja pero cada vez tenemos realmente menos tiempo en, en, en, para desarrollar cosas para la taberna es, es, es una realidad y tratamos de ponerle lo mejor que tenemos en, en los pequeños espacios que tenemos disponibles para, para compartir y, y está buenísimo que, que se sumen a hacerlo con nosotros como vieron estuvo Max estuvo Luciana, estuvo los estuvieron nuestros, nuestros compañeros moderadores y un montón de gente más, así que... Eh, antes, antes de irme quiero decir los detalles. Empezar desde lo chiquito, no agregar detalles súper específicos y crecer de adentro hacia afuera. Entonces, con eso es una, un buen puntapié para tener un, un mapa inicial para la aventura. Teniendo la aventura siempre en mente y los jugadores. Así que... Eh, de nuevo, muchísimas gracias por pasar, estuvo buenísimo. Todo esto va a estar guardado, va a estar bien, bien documentado y no nos vamos a perder nada. Por suerte está el chat, me gusta que esté el chat. Así que eh, me despido. Nos vemos. Bueno, eh, estamos a miércoles el próximo stream, es el martes para la aventura, así que espero que estén todos ahí. Es la quinta sesión, los jugadores tienen muchas decisiones que tomar, planes sin terminar. Espero que estén ahí con nosotros. Chao. Chau. Ah, perdón, perdón, antes de que se vaya. Eh, seguramente se puede hacer un raid a alguien. Yo siempre me olvido de esto, soy todavía nuevo en el stream. Pero vamos a ver qué está jugando. Ah, está jugando Andrés. Andrés es uno de los chicos que, que comparte conmigo en el, en el gremio gris. Así que vamos a hacerle un raid a él para saludarlo. Y si tienen ganas de quedarse a mirar su stream, seguramente la están pasando re bien ahí. Gracias por todos los follows No pude realmente prestarle atención a todos Porque bueno, hay que, hay que charlar y demás Así que vamos a hacer el raid Y nos vamos a despedir Tercer núcleo va a seguir creciendo, Va a seguir creciendo. Cre mal que hablo Raid Uy Bien eh, los dejo con Andrés, gracias por pasar. De nuevo, espero que les haya gustado. Y si quieren continuar esto, va a ser la próxima. el próximo. el próximo fin de mes. Ahora estoy peleando contra. Vayan a saludarlo a Andrés, díganle que. Eh, Sharklin les manda saludos. 4 Uy, las 11. Muchas gracias por pasar. Última vez, nos vemos.